Hola, en este vídeo vamos a ver cómo conectar mmm, las fuentes de tensión, los terminales de la fuente de tensión con nuestro circuito electrónico. Eh, a veces necesitamos distintos valores de tensión y nos liamos un poco con tanto cable y con los distintos valores de las tensiones. Nosotros vamos a utilizar este esquema que es una fuente triple tensión de tensión este, de esta marca pero en realidad da igual cuál use siempre que las fuentes de tensión sean independientes que no estén conectadas por dentro incluso podrías utilizar distintas fuentes de tensión independientes Muy bien, bueno, en nuestro caso tenemos tres digamos, fuentes de tensión que sería esta, que se representaría por este esquema, en el que internamente hay una, una parte negativa y una parte positiva de la fuente eh, Nosotros estamos más acostumbrados a verla de este modo, así que esta sería la re representación Esta fuente tiene una perilla que se puede modificar para girar para modificar los valores de tensión pueden ser entre 0 y 20 voltios La siguiente fuente de tensión es una tensión que no varía, son 5 voltios fijos y sería la representación, representación sería esta, o bien esta, que es la forma más normal de verla. Y por último, esta última fuente de tensión es igual que la primera, que tiene, se puede ajustar entre 0 y 15 voltios, y su representación sería esta. Bueno, así que pues tenemos tres fuentes de tensión independientes, y las podemos representar de esta manera. Dos de ellas, como hemos dicho, pues tienen una perilla para modificar sus valores de tensión entre 0 y 20 voltios la, el centro tiene un valor fijo de 5 voltios ¿cómo hacemos un circuito muy sencillo? por ejemplo, conectar una resistencia a una tensión de 15 voltios bueno, vamos a coger esta fuente de tensión y la, la giramos y la rep representamos de esta manera y simplemente bueno, tendremos que conectar la resistencia a cada uno de los dos terminales de nuestra eh, fuente de tensión y ya está, la colocamos así y ya tenemos nuestro circuito eh, Bueno, vamos a ver un circuito un poquito más difícil En el caso del que tenemos un amplificador operacional El amplificador operacional, de nuestro ejemplo, se alimenta con 15 voltios y menos 15 voltios ¿Cómo conseguimos una tensión negativa con fuentes de estas que van entre 0 y 20 voltios? Para ello lo que tenemos que hacer es utilizar dos fuentes de tensión Utilizamos una fuente de tensión de 15 voltios y la otra de 15 voltios. Lo que pasa es que están conectadas, digamos, el positivo con el negativo de la otra. Para con ello, lo que conseguimos es que este terminal de aquí tenga 15 voltios positivos, eh, porque aquí hemos, hemos puesto la referencia que este estos son los 0 voltios. Recordar que las tensiones son relativas. O sea que estas 15 voltios significa que son 15 voltios respecto a estos que son cero. Y igualmente estos 15 voltios que hay aquí, pues si esto yo los llamo cero, aquí tienen que ser menos 15 voltios para que haya una diferencia de potencial de 15 voltios desde este hasta este. Bueno, pues ya tenemos 15 voltios por un lado y menos 15 voltios por otro. Simplemente tenemos que hacer la conexión y ya tenemos nuestro eh, operacional alimentado. ¿Cómo hacemos esto en nuestra fuente de tensión? Bueno, lo primero es ajustar las perillas para conseguir 15 voltios en cada una de las, de las dos fuentes Luego, pues bueno, ya vimos cómo se representaban estas, cada una de estas fuentes Vamos a... ya tenemos aquí este esquemita que poníamos las tres fuentes, estas tres fuentes así Y vamos a, a decir que esta de la derecha es esta de aquí señalada en verde y esta azul es la de la izquierda esta digamos va a generar los, nos va a proporcionar los menos 15 voltios y esta los más 15 voltios bien, vamos a hacer la conexión primero vamos a conectar el positivo de la izquierda con el negativo de la derecha para ello conectamos el positivo de la izquierda con el negativo de la derecha que es esta conexión de aquí digamos en nuestra fuente sería conectar este con este muy bien el siguiente paso será con el, con obtener los 15 voltios y sería conectar el positivo de la fuente de esta con la alimentación positiva del amplificador operacional. Para ello conectamos este cable con este, que nuestro esquema de fuente sería sacar este cable y ponerlo directamente a la fuente, a la alimentación de la, de la operacional. El, el otro cable, el negativo, pues sería lo mismo, sería sacar el menos 15 de aquí eh, Sería este de aquí y igualmente pues sería obtener estos menos 15 y estos menos 15 Ya tenemos menos 15 voltios y 15 voltios, ya tenemos nuestro operacional conectado Bueno, si queremos obtener también la tierra porque la referencia a los 0 voltios Porque muchas veces necesitamos eh, hacer unas conexiones con, con respecto a este o también Necesitamos medir con el osciloscopio como veremos Así que pues necesitamos estos 0 voltios Y bien, estos 0 voltios saldrán de aquí O de aquí Y de aquí Y bueno, observar que pueden ser tanto de aquí como de aquí Da igual, porque es el mismo cable Están conectados Perfecto, pues ya tenemos los tres valores de tensión que necesitábamos Necesitamos los 15 voltios Los 0 voltios y los menos 15 voltios Y este es nuestro circuito y las conexiones que tenemos que realizar Muy bien Así pues, ya tenemos nuestro circuito y ahora vamos a ver un caso un poquito más complicado Bueno, más complicado Más que nada que vamos a, a hacer nuestro circuito en nuestro circuito en realidad lo que acabamos de hacer es simplemente poner las, las fuentes de alimentación pero no hemos conectado nada Supongamos que ahora necesitamos tener una fuente una tensión de entrada de 5 voltios de continua bueno, estos 15 voltios ya los tenemos conectados que ya sabemos cómo se hacía van de aquí a aquí y de aquí a aquí y la tierra la conectamos también aquí y la conectamos a este otro también ahora solo nos quedan estos 5 voltios cómo obtenerlos por suerte nuestra fuente tiene 5 voltios de continua que es, como ya hemos visto, este esquema de aquí este esquema de aquí es exactamente el mismo que este de aquí simplemente tenemos que, primero conectar la tierra a la tierra, que sería esta parte de aquí y la, los 5 voltios a AV, a la tensión de entrada y ya tendremos nuestro circuito de aquí a aquí hay 5 voltios igual que de aquí a aquí hay 5 voltios pues ya está, ya tenemos nuestro circuito hecho eh, bueno, aquí están las resistencias que habría que ponerlas en la placa de prototipos pero eso lo veremos más adelante pero bueno, la, ya tenemos las tensiones la de entrada la tierra, la... Tensiones de alimentación, positiva y negativa. Genial. ¿Qué pasa ahora? Que no siempre es así tan fácil porque esta fuente de tensión son 5 voltios. ¿Qué ocurriría si en vez de 5 voltios tuviésemos una tensión de alterna? La que sea. Eh, no, nos, no podríamos utilizar esta fuente de tensión. Para ello, eh, bueno, todo lo demás lo tenemos hecho ya. Pero necesitaríamos utilizar nuestro generador de funciones, una fuente de alterna este generador de funciones eh, tiene una salida que tiene con un conector MNC pero que a la salida tiene, digamos al terminal de, de este conector tiene un, un cocodrilo rojo y un cocodrilo negro el cocodrilo rojo es la parte positiva de la fuente de alimentación y el negro es la negativa Muy bien pues esto es precisamente este esquemita de aquí es lo que tenemos aquí y es como lo vamos a conectar vamos a conectar nuestro eh, generador de funciones, nuestra fuente de alterna, al positivo de, de la tensión de entrada y el negativo a la tierra. ¿Esto cómo lo haríamos? Pues simplemente conectar el negro con todas las tierras, ya vemos aquí que el negro está con la tierra, y el rojo lo conectamos con la tensión de entrada. Y ya está, ya tendríamos nuestro circuito. En, digamos, en, si ponemos así en este esquema, con con letras para no llenarlo de, de cables el circuito sería poner aquí la VE de alterna por eso tiene este simbolito y ya lo tendríamos ¿Qué ocurre ahora si quisiésemos utilizar el osciloscopio? ¿Cómo conectamos el osciloscopio para medir la tensión de entrada? Bien, pues cogemos el canal 1 del osciloscopio, por ejemplo la sonda tiene un cocodrilo que es la Tierra y este se conecta a la Tierra y la so sonda propiamente se conecta a la tensión de entrada si quisiésemos conectar, ver también la salida en el canal 2 Pues conectamos la sonda Perdón, la sonda a la tensión de salida Y el cocodrilo de la tierra de la sonda A la, a la tierra general a la, Y todas, vemos como todas las tierras están conectadas Aquí vemos que estas tierras Bueno, aquí hay que tener cuidado porque esto no es la tierra Y ya vimos que es al revés Pero el resto de tierras sí están conectadas Y bueno, esto es eh, todo lo que se va a explicar en este eh, vídeo, espero que lo hayas entendido.